Es tiempo de hacer una primera pausa, quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre los operativos realizados por la Policía Nacional en el país para detener la delincuencia. Inicio de Espacio Promocional to see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 Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. 89 redes delictivas desarticuladas en 99 operativos fortaleza desarrollados en el país permitieron la aprehensión de 720 personas.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 Hay trozos de aluminio torcido en el jardín de Donald Larcombe, que no sabe a cuál de los techos de sus vecinos pertenecen porque el barrio de casas prefabricadas donde vive en Florida quedó devastado por el huracán Irma. Los vientos de más de 200 kilómetros por hora de Irma arrancaron por completo los paneles de algunas de estas viviendas baratas, construidas sin cimientos y alineadas sobre el césped. El agua inundó las calles donde pocos árboles siguen en pie. Algunas casas que realmente tienen mucho daño son casas viejas, mientras que todas las de aquí son bastante nuevas. Y los códigos de principios de 1990 se duplicaron luego de que pasó el huracán Andrew. Estas están garantizadas para resistir vientos de 175 kilómetros por hora. Las casas prefabricadas típicas del paisaje estadounidense son colocadas sobre ladrillos o bloques y están listas para ser desmontadas en poco tiempo o mudadas sobre una base de un camión. Ante la llegada de Irma, Estesha Walsh se encerró con su esposo y su hijo en un armario. Well Me siento muy bendecida por Dios por darme esta experiencia y ser and capaces de sobrevivir a todo esto. Tengo muchos amigos, familia que están muy preocupados llamándonos. I, I many, many Pero la parte más difícil es la falta de electricidad, de agua y no saber cuándo volverán. And not knowing when, when that will come. La casa de Walsh soportó el huracán pese a ser prefabricada, en parte gracias a un doble amarre que le fue instalado por un programa del gobierno a viviendas construidas después de 1994. Irma dejó millones de personas sin electricidad en el sureste de Estados Unidos. El huracán devastó los callos de la Florida, así como las Antillas, donde Cuba y varias islas menores se enfrentan a una costosa recuperación. Corea del Norte anunció el martes que acelerará su programa para dotarse de armamento atómico. El país redoblará esfuerzos para incrementar su poderío y proteger la soberanía nacional y el derecho a existir, según dijo la Cancillería en respuesta a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU tras el sexto y más potente ensayo nuclear. En una votación unánime, el Consejo aprobó el lunes la prohibición de las exportaciones textiles norcoreanas y restringió su suministro de petróleo y gas. Pyongyang calificó la resolución impulsada por Estados Unidos como malvada y denunció que es una odiosa provocación destinada a privar al país de su legítimo derecho a la autodefensa. Un mes atrás, la ONU ya había vetado las exportaciones norcoreanas de carbón, hierro y mariscos tras el lanzamiento de otro misil que sobrevoló Japón. La nueva nave tripulada rusa Soyuz se acopla con éxito en la Estación Espacial Internacional con tres nuevos astronautas a bordo. En menos de seis horas de vuelo, la Soyuz MS-06 que partió el martes por la noche del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán logró su objetivo. En la Estación Espacial les esperaban los tres astronautas que llegaron a ella en julio pasado. El primero en entrar fue el comandante de esta última misión, el ruso Alexander Misurkin, quien inicia con este viaje su segunda permanencia en la estación. Luego lo hizo el estadounidense yo acaba para quien es su tercera estancia y finalmente se introdujo su compatriota mar van de hey para quien es su primera desde julio comandan la estación espacial el ruso Sergei riazansky el estadounidense randy bresnik y el italiano paolo nespoli parte de su trabajo es elevar periódicamente la estación de la altura perdida precisamente con propulsores de las naves acopladas a ella Aquí concluimos la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Muchas gracias por su sintonía. Nos veremos el día de mañana. Muy buenas noches.